Muy buenos días y bienvenidos. En este video vamos a implementar el último bloque de nuestro programa para jugar piedra, papel o tijeras. El último bloque son las reglas de combate. Es decir, ahora que el usuario y el computador escogieron una jugada, debemos concluir quién ganó basándonos en las reglas del juego. Primero que todo, contemos el número de escenarios posibles. Si el humano escoge piedra, el computador puede escoger piedra, papel o tijeras. O sea, que ahí van tres posibles escenarios. Cuando el humano escoge papel, el computador puede igual escoger piedra, papel o tijeras. Así que ahí van tres escenarios más. Y lo mismo ocurre si el humano escoge tijeras. Entonces, en total tenemos que considerar nueve casos. Para implementar las reglas del juego, vamos a utilizar un condicional IF-ELIF, como el que ven acá. El primer IF... Va a preguntarse por el primer escenario, es decir, cuando el humano y el computador escogen piedra. Si eso sucede, el programa imprime empate. Luego viene un ELIF que se pregunta por el segundo escenario, es decir, cuando el humano escoge piedra y el computador escoge papel. En ese caso, el programa nos dice el computador ganó. Debemos agregar 7 ELIFs más cada uno preguntándose por un escenario particular. Así como le se ve acá. Y cada uno de los condicionales debe imprimir el resultado del juego. Es decir, si alguien ganó o si hubo un empate. Una vez tenemos las reglas del juego escritas como condicionales, hemos terminado nuestro juego. Y ahora podemos probarlo. Primero voy a correr mi programa y voy a escoger, por ejemplo, piedra. Entonces vamos a decir Python, código 1. Me pregunta, ¿piedra, papel o tijera? Voy a decir piedra. Y me dice, el jugador escogió piedra, el computador escogió aleatoriamente piedra, así que hubo un empate. Puedo jugar otra vez, ahora escogiendo tijeras, por ejemplo. Y ahora veo que el computador escogió piedra, de nuevo coincidencialmente, pero como yo escogí tijeras, en ese caso el computador gana. Ahora es su turno de usar su primer juego en Python.